Yeah. Lo que sea, Mariano, un shot. Hey, yo no glorifico mis problemas. Hablo de ellos como que no es nada. Por ejemplo, a los demagogos les doy trompa por docena. Fumo grama, bohemio en la casa, lo que en Los tigres que tú ves llenos de tatuajes a los boquitos y Tú estabas en Pamper y yo yo hacía esto. En concierto y entre raperos metiendo bucha al mismo tiempo. Está todo heavy, tú no fumas. Vamos a darte un mural, pero fuck you. Maldito ignorante cultural, viniste aquí a aventurar. Homero, estamos en Futurama. Dijiste que ganaría, pero que no lo haya jurado. Porque no coincide con lo que está pensando el jurado. ¿Qué curón? A un lado. Tú pareces un jurón ahogado. Mente enjaulada, cerebro incautado. Se lo lleva una bala. O su asistente. Un saco de palo. Eso es alcohol. No deja que la vida te palotee. Después de esta paliza, hoy se bebe. Ey. Soy un ogro del alcohol coloquial, pa hago en punchline. El problema, te doy lo tuyo en no time. Es el sistema. Mis hijos quieren forzar conmigo y dan pena, porque soy de esos padres que están con sus hijos y dan pela. Soy de esos padres que exige prueba paterna, porque muchos dicen el lápiz, pero yo estoy aquí de antes de esa mierda. Yo abro la boca y salen fuetazos sin nombre que matan sin darme cuenta y hacen mujeres de hombre. Yo privo el loco, pero no es por eso que me dicen ondel. Estoy Joker, Joker y esa cara está jugando póker. Tú nunca sé un cabrón privando en buenón. Yo tenía un cañón que era como un huevo un Olga Tañón. Disparaba el saquete. Hasta le di a el de soquete. Se quillaban por yo estar con su jefe en el saca y mete. Se quillaban por yo ser excéntrico. Hey. ¿Qué te digo? Jerarquía catedrática violando el léxico. Fue a mí que debieron mandarme para Venezuela o México. Soy lo que sea. sí que se pare al frente, le freno el éxito. Ref. Zero game, baby. Ya. Yeah.